Всех, кто уже приехал в Россию, и кто только собирается стать участником величайшего международного события. YouTube, que bueno nos ha invitado a Rusia. Nos encontramos aquí desde Rusia y mañana empieza el mundial. En nuestro video semanal les estaremos contando algunos datos curiosos de esta cita mundialista y también los pronósticos que nos han enviado nuestros primos. Acompáñanos. Como número uno, no podemos dejar de hablar del antiguo campeón, de los alemanes. Hello friend. Gutenberg. Suscríbanse. Otro dato bastante curioso es que el entrenador más veterano es el entrenador de la selección de Uruguay, Oscar El Maestrico Tavares. Oh. We made these memories for ourselves. El cantante que tendrá el honor de inaugurar este magnánimo evento es el famoso y talentoso Robert Williams. Mm, También está guapo. Like got... Como número 4, Aquiles. Presento a Aquiles. Este felino será el encargado de adivinar quién será el próximo campeón del mundial. Y después de 36 años, la selección peruana regresa a un mundial de fútbol. Para más datos, vamos a conectar directamente con el Cusco Perú. Ahí está nuestro primo Fabricio, que tiene unos datos muy interesantes. Dale Fabricio, es tu turno. Hola primo Latinol, ¿cómo estás? Estoy muy contento de que me hayas invitado a tu canal para poder participar en esta colaboración. Y hablar un poco de mi país, de Perú. Ahora que está de moda el mundial... Te cuento que la Selección de Perú va a un Mundial después de 36 años. ¿Te imaginas? Las estadísticas dicen que dos tercios del país no ha visto jugar a la Selección en un Mundial. La última vez que estuvimos fue en el Mundial de España 82. En aquella, en aquella oportunidad solamente empatamos, cero, empatamos con, con, con Camerún, empatamos con Italia y nos despedimos goleados por Polonia, el único gol anotado en ese partido que perdimos 5 a 1 fue obra de Guillermo La Rosa, más conocido como El Tanque La Rosa La Rosa y el remate final, del centro delantero el partido termina con el triunfo del equipo de Polonia por 5 goles a 1 ...y estamos en contacto, un saludo acá desde Perú de tu amigo Fabricio del canal Historias y Leyendas como dato curioso para este mundial, la debutante será la selección de Panamá de la mano de su técnico el bolillo Hernán Darío Gómez y algunas de sus figuras, entre ellas su capitán Román Torres. Pero ahora se viene lo importante, lo que nos interesa. ¿Quién será el próximo campeón del mundo? Yo con mi bola de cristal... Dice que.. Va Vamos a ver qué dice nuestro primo Uber. Un saludo para nuestro amigo Latinol. Desde Colombia. Colombia. Que cuál es el mejor equipo del mundo? ¡Colombia! Colombia. Que quien va a ganar el mundial este año? ¡Colombia! Así que, mucha fuerza, los queremos mucho desde Colombia! Vamos a ver qué dicen el resto de primos que hemos podido entrevistar y también nos han enviado sus vídeos. Hola Primo, mi nombre es Alani, vivo en España y en este mundial 2018 apoyaré a mi selección Costa Rica. Hola Primo, soy María y por su pasión... Un saludo, yo les hablo de Y yo creo que la supuesta final de la Copa del Mundo Va a ser entre España, Francia O Francia y Alemania, uno de dos Y chao, un saludo Bueno, mi opinión es Que va a quedar entre de una final Una semifinal o El campeonato va a estar entre Brasil, Colombia y España Y uno de los tres va a ser el campeón Y bueno, primos, hasta aquí llega nuestro video semanal. Te agradecemos por verlo. Espero que te haya gustado. Y pues nos vemos prontito. Cuídate mucho, portate bien, disfruta del mundial. Y chao, chao. De España.